Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Osvaldo Casares y te doy la bienvenida una semana más a Poderes, este espacio que usamos para conectar todas las semanas, todos los miércoles, con nuestra capacidad personal, pues para transformar nuestras perspectivas y crear un espacio sobre todo de conciencia, responsabilidad y espiritualidad. ¿Cómo estás? Sí, inviten, comparte este video para que el mensaje llegue a más personas. Suena la campana en Facebook, en... Instagram y en YouTube, en donde sea que me estés viendo, para que siempre te llegue una notificación y puedas ver este video apenas salga en vivo o apenas y lo esté compartiendo. El tema de hoy es el poder de fluir con conciencia. El poder de fluir con conciencia. Con y antes de empezar, hoy es un día muy especial para mí porque... Hoy es justo el día de lo que más me apasiona hacer. Hoy es el Día Mundial de la Creatividad. Y quiero hablar, ya he hablado, ya tengo varios artículos por ahí de, de la creatividad. Y en ocasiones hablo mucho de la creatividad, pero hoy quiero hablarlo desde un lugar diferente. Y hoy quiero hablar justo del poder de fluir con conciencia. Y cómo esto se relaciona con la creatividad. Y cómo esto nos puede brindar más eh, perspectivas o ampliar nuestra mirada de por qué es importante la creatividad de nuestra vida. Antes que todo, quiero decirte o definirte, pues, ¿qué es fluir? Porque muchas veces oímos afuera en la calle o la gente o los amigos, porque es una palabra que está de moda, ¿no? Que fluya, que fluya la cosa, eh, ojalá y todo fluya, tú fluye. Entonces, hemos oído estas palabras también como ya muy dentro de nuestro lenguaje sin embargo, a veces eh, no nos damos cuenta del poder que tiene esta palabra o el potencial que tiene esta palabra. Porque más allá de, recuerdo que un amigo o, o alguien a quien yo conocía me decía, es que para mí cada vez que me dicen fluir es como, como desinterés, como desatención y es todo menos eso. Entonces de esto es lo que quiero hablarte el día de hoy. Eh, Mihaly el autor lo voy a tutear porque no sabe pronunciar su, su, su apellido Mihaly define el estado de fluir como el placer el deleite, la creatividad y el proceso en el que estamos inmersos o inmersas totalmente en la vida el placer, el gozo la creatividad y el proceso en el que estamos inmersos totalmente en la vida fluir es el estado en el que las personas entran cuando están inmersas en una actividad y nada más importa. La experiencia en sí misma es tan agradable que las personas seguirán haciendo eso, aunque a veces tengan que sacrificar otros aspectos de su vida o de la vida solo por el hecho de hacerlo. Saludos, Rafa. Qué gusto verte conectado. Entonces, imagínate. Ya, cierro la, la cita de y cierro esta definición de fluir. Pero empiezan a surgir varias palabras que son bien poderosas por sí solas. Placer, creatividad, proceso, un estado, inmersión, la experiencia en sí misma. Eh van a seguir, vas a continuar haciendo algo, aunque tengas que dejar a un lado otras cosas. Y cuando estamos totalmente en la vida, y eso me pareció poderosísimo cuando estuve encontrando la definición de fluir, tal cual te la estoy compartiendo ahora, porque también hablo mucho de fluir y también yo a veces necesito distinciones, entonces te comparto esto. El autor Mihaly, que justo tiene un libro que se llama Fluir o Flow, dependiendo a veces las ediciones la tradujeron o no, y tiene una biblia de n cantidad de, de, de, libros, de, de libros, de páginas, en donde vas a poder entender desde la mirada de la psicología positiva el fluir. Si quieres leerlo, venga. Si no, en YouTube hay muchísimos videos que te definen el fluir, pero sobre todo yo quiero entregarte como estas probaditas y estas eh, semillas como de conocimiento para sembrarlas en ti y si tú quieres seguir profundizando en ello lo puedas hacer. Entonces, imagínate, el, el, para mí una de las cosas más importantes al momento de, de, de ser creativos o creativas o de creer o de querer manifestar o crear algo en nuestra vida. Sí o sí es conectar con el fluir, sí o sí. Y bueno, entre otras tantas cosas. Que de hecho en mi blog ahora estoy hablando del lado oscuro de la creatividad y no porque sea algo negativo, sino por este lado invisible en, muy, en ocasiones de las que a veces no hablamos, aspectos de los que no hablamos o atributos, que no hablamos de la creatividad que se requieren para, para ser creativos. Entonces, fluir es uno de ellos, Hemos escuchado frases a lo largo de nuestra vida y si eres de México no me dejarás mentir, pero también apuesto que donde sea que tú me estés escuchando también te va a resonar esto. Trabaja duro, hay que fregarle, por no decir otra palabra más mexicana. Sin sufrimiento no hay recompensa o no pain no gain. Y nos han enseñado a lo largo de nuestra vida que tenemos que sufrir, que nos tiene que doler, que tiene que ser eh, un dolor de cabeza no sirve otra parte, que el trabajo o las actividades o el compromiso o los hábitos tienen que ser eso, dolorosos, incómodos, pesados, tediosos, eh, para que realmente valgan la pena. Esa frase, por ejemplo, a mí me colapsa. Eh, entonces, ¿qué pasaría si entonces empezáramos a cambiar la perspectiva ante los compromisos, ante el trabajo, ante los hábitos? Y no, no me refiero a compromisos también con lo que nosotros hemos hablado de, o más bien como nos han inculcado culturalmente, de que un compromiso es sinónimo de autoobligación. No, no me refiero a eso, sino realmente a aquello que tú has decidido, estás consciente y, y en disposición de llevar a cabo esa actividad esa situación o aquello a lo cual tú decidiste hacer. Y bueno, también hablamos del trabajo y de, de ir al gimnasio, de comer saludable. Tú nómbralo, tú dime, ¿cuáles son para ti estas cosas que a lo mejor estás tú decidiendo construir, definir, reconfigurar, recalibrar, que a lo mejor in, te están incomodando? Y pareciera que si te duele, ahí es, ahí es donde tiene que ser. Y una de las cosas más reveladoras para mí fue cuando justo yo hacía yoga eh, y recuerdo que mi maestra de yoga que, que para mí fue increíble por, por esta parte de, de, de exigencia pero también de esta parte de empatía y había momentos en los cuales me frustraba tanto porque no podía generar ciertas posturas, porque no podía mantenerme en esa postura mucho tiempo. Y recuerdo que algo me dijo cuando a veces veía mi rostro de que estaba muy, me estaba doliendo o era incómodo y me dijo, Osvaldo, tienes que tener claro algo. Si te está doliendo, lo estás haciendo mal. Porque estás lastimándote. Evidentemente hay diferentes formas de hacer ejercicio o de entrenar. Y evidentemente cada una de ellas se manifiesta en nuestro cuerpo de manera diferente pero para mí fue tan revelador cuando yo estuve haciendo yoga y me dijo eso, de si te duele, lo estás haciendo de manera incorrecta. Fue como, wow, esto me lo llevo hasta incluso en mi vida. Y entonces, muchas veces, y esto como traspolándolo hacia nuestras situaciones diarias, pareciera que constantemente estamos buscando el dolor y el sufrimiento en las cosas, ¿Porque de esta manera vamos a ser recompensados o la recompensa va a ser aún mayor? ¿O porque así vamos a ser reconocidos o vamos a tener mayor mérito? ¿O simplemente porque ese es el camino que nos han inculgado, cultural, familiarmente, o que nosotros lo aceptamos, me incluyo, y entonces nos cuesta trabajo llegar hasta este punto? ¿Para fluir la experiencia en sí misma es tan agradable? Que las personas seguirán haciéndolo aunque tengan que sacrificar otros aspectos de la vida solo por el hecho de hacerlo. Esta frase es súper interesante porque estás, como diríamos en México, tan clavado, tan inmerso en esta situación, en esto que estamos haciendo. Y tenemos un enfoque y estamos en total presencia por esto que lo demás no importa. Y no es que tengamos que sacrificar lo que esté sucediendo al lado. Esta palabra también me parece que en ocasiones es mal utilizada, pero no me voy a meter en este tema, si no, no vamos a acabar hoy de solo distinciones. Entonces, eh, a veces cuando tengamos que sacrificar lo otro es porque estamos tan presentes, tan en enfoque, tan en atención plena con esto que estamos haciendo, que lo demás no importa. Y los precios que estamos haciendo, por decidir hacer esta única tarea, o este único hábito, o este único objetivo, o este único objetivo, vale, es valioso y, es, eh, y nos genera una recompensa por el simple hecho de hacerlo. Eh, y sacrificar, paréntesis, me encanta más la definición de su origen o raíz eh, Real, de sacro, sagrado, fachere hacer. Entonces, hacer sagrado algo. Si entonces tomamos esta definición desde un punto de vista incluso espiritual y profundo, aunque tengamos que sacrificar algunas cosas, hacerlas sagradas, también estamos sacrificando esto en lo que estamos fluyendo. Porque lo estamos haciendo sagrado. Porque estamos conectando con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento. Sé hacerlo, sé cómo hacerlo hacerlo. Me siento capaz de hacerlo y disfruto del proceso de hacerlo. ¿Qué más espiritual, valioso y divino puede ser que justo el disfrutar y poner el amor y la entrega y la determinación a lo que sea que estemos haciendo? No, no importa qué tan banal sea, no importa qué tan rutinario sea, no importa qué tan, eh, qué tan pequeño desde nuestra perspectiva sea, sin embargo para nosotros es valioso. Y eso hace toda la diferencia en tu vida. Y eso es con lo que hemos de conectar para conectar con nuestro poder creativo, para conectar con nuestra creatividad. Porque para ser creativos, para conectar con nuestra creatividad, hemos de darnos estos espacios en donde realmente disfrutemos de hacer las cosas. Porque la creatividad no solo es tener ideas locas, no solo es ocurrir perdón, imaginarnos o que tengamos ocurrencias de algo imposible. No solo es que siempre estemos disfrutando del proceso. Hay momentos en el proceso creativo en donde tengamos que hacer las cosas. Porque son zonas oscuras dentro de nuestra mente, porque el panorama que estamos, en el que estamos caminando no siempre es tan claro como imaginamos. Porque justo, creativo, crear algo, sobre todo crear algo nuevo en nuestra vida, en nuestra vida, aunque a lo mejor y no sea algo nuevo en el mundo, pero en nuestra vida es algo nuevo. A lo mejor cortar ese patrón con una relación tóxica es algo nuevo para mí. A lo mejor preocuparme por mi salud, por mis hábitos, por mi salud mental, por mi salud emocional, por mi salud física, es algo nuevo en mi vida. A lo mejor en este momento es empezar a ser Consciente de a qué personas y relaciones le dedico tiempo en mi vida y empezar a poner límites claros de la gente con la cual ya no estoy dispuesto a seguirme vinculando o relacionando o hasta qué punto es algo nuevo en mi vida. Tal vez es darme el permiso de recibir, de soltar, de mostrarme vulnerable, de compartir mis sentimientos o simplemente pedir lo que tú emocionalmente o espiritualmente requieres de la vida o de las personas. Es algo nuevo en tu vida, aunque no necesariamente es algo nuevo en el mundo, es algo nuevo en mi vida. Y a veces no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado, pero sabemos dentro de nosotros que eso es lo que queremos. Y cuando sabemos que esto es lo que queremos, empezamos a conectar con nuestro poder creativo. Pero para conectar conscientemente con nuestro poder creativo, hemos de conectar con el fluir y empezar a darnos cuenta y observar con qué cosas fluimos, qué cosas fluimos en nuestra vida. A lo mejor hice hacer la limpieza, a lo mejor hice atender mi cama, a lo mejor hice eh, una meditación diaria en las mañanas, a lo mejor sea el poner meditar justo para poder descansar, eh, a lo mejor sea y salir a caminar, 15 minutos, más allá del trabajo, más allá de la familia, un espacio de mí para mí conmigo y que yo requiero salir 10 minutos a darle la vuelta a la manzana o simplemente caminar un rato. Eso es lo más valioso para fluir. Rafa nos comparte así es como la carta del tarot del colgado que se entrega plenamente y con total devoción a su propósito. Gracias, no sabía que esa era la, la definición del colgado. Pero que justo creo que tiene que ver mucho con confianza, ¿no? Eh, porque claramente está colgado, pero además está colgado el talón, tengo entendido, y no está firmemente colgado. A ver si, si estoy en lo correcto. Existen siete condiciones para fluir, según... Owen Schaefer, Schaefer, se pronuncia Schaefer, sorry, no, no sé pronunciarlo. Y, eh, y estas siete condiciones es lo que quiero entregarte el día de hoy para que puedas empezar a generar conciencia, pero sobre todo apropiarte de estas situaciones en las que fluyes. Una, saber qué hacer. Sabes lo que haces. Sabes qué tienes que hacer. Dos, sabes cómo hacerlo. Tres, sabes... ¿qué tan bien lo puedes estar haciendo o cuando no lo estás haciendo de mejor manera? Ah, Rafa me dice, así eso es una entrega al flujo de la vida, algo más profundo. Gracias. Entonces, ¿sabes qué hacer? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Sabes qué también es tu progreso? ¿Sabes a dónde ir? ¿Tienes desafíos ambiciosos? lo suficientemente ambiciosos para que te muevan, pero también lo suficientemente factibles o viables para poder alcanzarlos, aclaro. 6. Utilizar tus mejores recursos personales, que esto ya lo vimos en el poder de, reverse, de reverdecer en tiempos difíciles, que fue justo el, el mes pasado, ¿sí? Cuando hablé de resiliencia, cuando hablamos de nuestra capacidad de improvisar, ¿qué es esto? Utilizar nuestros mejores recursos personales, y estar libre de distracciones. Sé que esto puede ser complejo para las personas que estamos en casa todo el tiempo y que no vivimos solos o solas. Sin embargo, justo como te decía, en ocasiones igual podemos darnos un break de 5 o 10 minutos, salir. Tal cual, con temporizador, 5 minutos. Esto es tiempo para mí. Time out. Entonces, saber qué hacer, saber cómo hacerlo, saber tu progreso, saber a dónde ir tener desafíos ambiciosos, utilizar tus mejores recursos personales y estar libre de distracciones. Estas siete condiciones, este autor Owen, nos hablan para poder fluir. Tener un objetivo, como te decía, bueno, hablando de desafíos ambiciosos, tener un objetivo ligeramente difícil en el que te sientas desafiado por él, nos crea un espacio favorable para fluir. Porque nos motiva, porque nos empuja, porque nos desafía, porque nos reta. Los objetivos bien definidos nos apoyan a fluir, aunque aunque si nos apegamos tanto al resultado, más que ayudarnos, nos entorpece. Porque también no nos estamos abriendo a las posibilidades que pueden surgir a través del proceso mismo de crear, de enfocarnos a este objetivo. Entonces, si bien es importante tener objetivos que nos desafíen, también es importante tener objetivos definidos, pero justo para poder estar presentes y en atención, es importante soltar y confiar en el proceso. El fluir para mí es un superpoder que todos tenemos si conectamos con él. Y ya lo hacemos, solo que a veces no somos tan conscientes de hacia dónde nos dirigimos. Entonces comienza a mirar las cosas desde nuevos lentes para apoyarte en tus fortalezas y estar profundamente comprometida o en compromiso o comprometido y con energía por aquello que haces. ¿OK? Comienza a mirar las cosas desde nuevos lentes para apoyarnos en nuestras fortalezas y estar profundamente con el compromiso y con la energía por aquello que haces. Y con esto te entrego el día de hoy. Te invito a mi próximo taller, que se llama Enfocando Poderosamente, en el que estaré trabajando con justo enfocarnos, calibrar, reestructurar y configurar nuestros objetivos y conectar con nuestro poder creativo para enfocarnos. Y esto sucederá el, déjeme que abre la agenda. Listo. Eh, estarás sucediendo el 5 de mayo. Arrancamos el 5 de mayo, cinco semanas en la que estaremos trabajando con esto, con el Enfocando Poderosamente. Y todos los días sucederán a las, los miércoles, el miércoles 5 de mayo, a las 8 pm, horario centro de México, en el que estaremos trabajando con estos objetivos, con nuestro poder creativo con este lado oscuro de la creatividad, que a veces no hablamos pero que es importante para hacerlo. Nos vemos la siguiente semana para hablar con un gran amigo que se llama Carlos Gutiérrez, y estaremos hablando justo de lo que Roja nos estaba hablando el día de hoy, sobre el poder del tarot y mi niño interior. En México, el 30 de abril es el día del niño y qué mejor manera de hacerlo para hablar de nuestro niño interior con el tarot. Así que si este mensaje te resonó, sígueme, invita a quien pueda servirle, comparte este video, suena la campana y ve los demás videos en donde estaré en donde todos se unen y podrás encontrar alguna relación y más mensajes para sumarte a ti. Entonces, soy Osvaldo Cazares, estos es Poderes y nos vemos la siguiente semana. Un gusto tenerte y verte nuevamente aquí. Gracias, Rafa.